Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas? Eh, hoy día voy a mostrarles a ustedes lo que tenemos eh, para el mes de marzo. En realidad tenemos bastante buenas noticias para todas las que están comenzando su negocio y para todas las que ya están eh, como consultoras establecidas para que puedan ir sacándole el mayor provecho a su negocio. Así que eh, permítanme un momento mientras, ojalá que alguna de ustedes se conecte y si no, Aquí va a quedar eh, grabada esta presentación para que otras puedan, eh, puedan ver qué es lo que viene de nuevo acá en Sermán. Así que, bueno, déjenme unos segunditos en lo que tal vez alguien se conecta para poder este, pues avanzar y que de esa manera ustedes vayan conociendo y estén pendientes de todos los cambios que se van dando de todos los beneficios que vamos teniendo, especialmente porque este negocio requiere de lo que es paciencia, de, requiere de lo que es tener eh, la inversión más grande, que es invertir tiempo en sus negocios, eh, tener la voluntad de hacer crecer este negocio, ¿verdad? Porque de nadie más depende más que de uno mismo. Así que, bueno, este, como les digo, vamos a mostrar lo que viene para que de esa manera pues ustedes se vayan integrando y les saquen el mayor provecho. Vuelvo a repetirles eh, lo que en otras ocasiones les he dicho. Esta empresa eh, tiene muchísimo dinero para poder pagar en lo que es el plan de compensación. Eh, si ustedes son curiosas y se toman el tiempo de visitar otras empresas, traten la manera de comparar, este, traten la manera de analizar de todo lo que hay, para que ustedes le den el valor que de verdad eh, requieren, pues, lo que están haciendo. Porque déjenme decirles, hablar de un 50% de, de ganancia, pues, muchas lo ofrecen, pero hablar de lo que es un plan de compensación, algo que de verdad les deje dinero, algo que de verdad usted se sienta, pues, orgullosa, eh, plena eh, de, de, de, de poder decir lo he logrado y que ha valido la pena pues déjenme contarles que esta empresa es eso verdad tiene mucho para darles así que bueno igual vamos a comenzar esta es la portada de la revista gold de este mes como pueden ver viene mucho más moderna tiene más color tiene eh, muchísima más presencia. ¿Por qué? Porque se está celebrando lo que es el 35 aniversario de lo que es la empresa sermán eh, Es decir, eh, la trayectoria de la empresa, ustedes saben que eh, estos productos son hechos en México, saben que son traídos al país y aquí se distribuyen. Entonces, eh, cuando nosotros eh, aprendemos qué es lo que viene en, eh, cada mes en lo que viene en la revista en la revista Goal vamos a tener el poder de poder cambiar nuestras vidas, nuestras estrategias y poder tener más éxito en lo que estamos haciendo. Este mes vamos a encontrar... Como, por ejemplo, en, en el área de la prospección, los kits disponibles para este mes. Ustedes saben de que tenemos celebraciones. Eh, está la celebración en México de los 35 años. Ustedes saben que también está el programa de ganancias. O sea, refiriéndonos al plan de compensación de lo que estaba hablándoles hace poquito. También tenemos lo que es eh, una nueva revista de lanzamiento de productos. Así que esto eh, ya comienza hoy, el mes de marzo. Por lo cual, ustedes eh, deben estar eh, bien, eh, bien empapadas de todo conocimiento. ¿Para qué? Para que de esta manera ustedes saquen el mayor provecho a todo lo que se les presenta. Eh, vamos a comenzar hablando acerca de lo que es el cliente preferido. En otras ocasiones hemos hablado que el cliente preferido es aquel que entra a su tienda virtual y que compra este en, pues en su tienda, ¿no? Entonces, pero este es un programa al cual vamos a invitar a todas las clientas, no representantes, sino que a todas las clientas a que puedan comprar con muchos beneficios. Lo primero que debemos aprender es que este beneficio cuesta $10. Pero este beneficio no es para nosotras, eh, es para los clientes suyos. Es para sus conocidas, para sus primas que viven en otros estados y que ustedes le quieren vender. Y en vez de que usted vaya al correo, mejor que entre a la tienda y, pues, el envío va a ser completamente gratis. Los beneficios que una clienta al comprar en línea va a tener son, va a tener el 20% de ganancia, Va a tener, y esto sin importar la categoría del producto, sin importar el, el monto del producto, ella va a tener siempre el 20%. Eh, también va a tener lo que son 5 eh, por dólares cada, por cada beauty box que, pues, que la persona compre, ¿verdad? Este, o que ella compre. Eh, también va a, a, a tener como beneficio el free shipping. La persona que se inscriba, como cliente preferido va a tener free shipping más el 20% de descuento y va a tener cashback. ¿Qué significa cashback? Significa que esta persona que compre con ustedes constantemente va a ir acumulando eh, 5 dólares eh, y estos van a ir como un ahorro, como una alcancía. Al acumular $50, dólares. esta persona va a poder comprar y utilizar esos $50 dólares en su siguiente orden. Así que, pues como les digo, va a tener muchísimos beneficios la persona que se inscriba como cliente preferido. Ahora, una información muy importante es que un cliente preferido no puede ser consultor. En el caso que esta persona quiera ser consultora, que lo que se va a hacer es un proceso totalmente diferente, usted misma eh, se va a llamar a hacer mal y les va a decir que esta persona de cliente quiere ser consultora, se cancela la membresía de cliente y entonces ya se inscribe como consultora porque no puede, nunca va a tener lo que es el 50% de descuento nunca va a poder tener acceso a las ofertas como o, vendedora ella va a tener acceso únicamente como cliente así que por favor, ustedes que son... Eh, empresarias que son dueñas de un negocio tienen que conocer todos estos programas para que los puedan explicar a las interesadas, ¿verdad? Eh, no, no es bueno eh, estar adivinando siempre, yo les recomiendo leer su revista, traten la manera de los que no sepan preguntar de los que estén confundidas, por favor, pregunten pero aquí lo más importante es que haya una confianza y una conexión, mira Ana yo no entiendo esto que explíquemelo por favor este, bueno, cualquier situación verdad ahora, a cambio de los 10 dólares la persona va a recibir lo que son un libro de colección semestral va a recibir la, el, la revista de ofertas va a recibir una cosmetiquera va a recibir un muestrario de fragancia va a recibir un muestrario de eh, cremitas para el cuidado de la piel, entonces eh, déjenme mostrarles, permítanme. Okay, Creo que por aquí tengo algunas muestrecitas. Vamos a ver. Ok. Vamos a mostrarles acá eh, de lo que les estoy hablando. La cosmética que la persona va a recibir a cambio de los 10 dólares... Va a ser esta. Es como una cosmetiquera de tela. ¿Verdad? Y aparte de esto, va a recibir un muestrario de fragancias como este. Un muestrario como este que trae 10 fragancias. ¿Ok? Aparte de esto, va a recibir lo que es un muestrario de cremitas como este. No sé si lo, si lo puedan ver, pero aquí las cremitas son una mascarilla de carbón, un eh, gel limpiador micelar, una mini cremita de moringa para el cuerpo y una cremita de la línea Energy. Así que esto es lo que cuesta 10 dólares y más, esto es más el beneficio de tener el 20% de descuento en producto. Ahora, si usted me dice, Ana, ¿y cuánto es el 20% de 50 dólares? Entonces, facilísimo. Si una persona entra a su tienda en línea y compra 50 dólares menos el 20% de descuento, esta persona está teniendo un descuento de 10 dólares. Significa que va a pagar 40 dólares y sin pagar envío ¿Qué les parece en realidad la persona interesada en ser una clienta va a tener el beneficio como vuelve les repito de ahorrar el 20% de descuento en los productos y va a tener la ventaja de tener el envío gratis y aparte de eso va a ir acumulando eh, Cashback. Cashback es el dinero de regreso, es decir, en cada compra va a ir acumulando eh, 5 dólares más o menos por compra y cuando ya esta persona llega a acumular 50 dólares, entonces esto ya va a poder utilizarse para una futura compra. Así que, ¿qué les parece el programa de cliente preferido? Eh, es muy bonito aprendérselo y mucho más interesante el poder eh, conseguir personas que si no quieren vender, que no vendan, pero si quieren comprar, que compren, porque comprando ellas van a ahorrar y ustedes van a ganar comisión por las ventas realizadas en línea. Así que todas ustedes que ya tienen su tienda electrónica activada, entonces eh, vale la pena que le empiecen a dar publicidad, entren a su perfil. Traten de ir donde, eh, donde dice mi tienda electrónica, copie el link y compártalo, compártalo en Facebook, compártalo en WhatsApp, compártalo donde usted quiera eh, o como pueda, mándeselo a sus amistades a través de un texto regular y dígale, mira, eh, puedes comprar en línea, pero si te inscribes como cliente preferido, es una membresía que dura un año, pero vas a tener envío gratis todo el tiempo y vas a tener el 20% de descuento. Así que ustedes... Pueden crear su propio, eh, su propio eh, comercial para ir eh, pues, adquiriendo más personas interesadas en este programa. Así que bueno, vamos a continuar eh, explicando también que este es otro de los beneficios que va a tener un cliente si ella quiere comprar esta cajita, por ejemplo, esta cajita trae un difusor, trae los aceites aromáticos, eh, terapéuticos, ¿verdad? Trae lo que es una muestra de, de, de productos, como les enseñé, para el cuidado de la piel. Trae lo que son fragancias. Y, bueno, esto está valorado en 76 dólares. Esta persona lo va a poder adquirir a través del programa de cliente preferido. ¿OK? Así que, bueno, vamos a continuar. Y en el mes de marzo siempre vamos a tener los kits disponibles de 35 dólares y 49 dólares. El kit de 35 dólares es el que trae, eh, perdón, el kit de 49 dólares es el que trae tres diferentes categorías, lo que es el cuidado de la piel, lo que son las fragancias y lo que son el cuidado corporal. Si la persona interesada quiere inscribirse, ustedes le van a dar estas tres opciones verdad vale 49.95 más 9.95 de envío paga 59.95 qué es lo que trae bueno trae lo que están viendo acá en pantalla pero trae lo que es el folder de negocio el catálogo de la temporada eh, trae la revista gold trae la oferta mensual trae muestras trae lo que son eh, el acceso virtual a su página pero mucho ojo a partir del mes de marzo eh, vamos a tener muchísima interacción. ¿Por qué? Porque ya está habilitada la página web personalizada. Es decir, la persona que se inscriba va a poder tener acceso, al igual que ustedes, a su página, eh, a su tienda virtual. Y de esa manera van a poder comenzar a promover su negocio. Ahora, eh, un dato muy importante también en el kit de 35 dólares. En el kit de 35 dólares sabíamos que podíamos tener disponible la elección de dos fragancias. Bueno, les quiero contar que en el mes de marzo vamos a tener el kit de $49.95 y vamos a tener también un super kit. Se llama el Star Kit. Este trae, este va a costar $19 dólares y trae cinco mostrarios de fragancia, las revistas de semestral, la revista mensual y una fragancia que va a ser la fragancia de los 35 años de Sermar. Así que la persona que se inscriba con el kit de $19.95 va, va a pagar $19.95 más $9.95 de envío, va a pagar 29.95 pero miren va a llevar todo lo que están viendo acá va a llevar los, los libros el plan de compensación la revista una fragancia que solamente ella va a costar 48 dólares pero se la está llevando acá con este kit y va a llevar eh, cinco muestras de, de perfumería así que qué les parece también esto les incluye este a ustedes eh, una nota muy importante dice que para que esta persona les cuente a ustedes como una persona activa deberá hacer el pedido de 100 dólares monto A y cuando esta persona se active, ustedes que la inscribieron van a recibir un bono de 15 dólares. ¿okay? Así que también vamos a tener disponible lo que es el kit de 35 dólares. Aquí ustedes van a poder, ella es mejor dicho la interesada, va a poder elegir dos fragancias de las tres que están acá disponibles va a elegir dos fragancias eh, para que esto les cuente cómo activa a una persona, a una líder que se estén desarrollando, tiene que ser el mínimo de $100. ¿Para qué? Para que la empresa le pague $20 cash por haber activado a esta persona. Ahora, pongan mucha atención porque el, la diferencia entre el kit de eh, $35 con el de $49.95, los dos kits traen integrada la página web. Pero el kit de $19.95, este no trae la página web. Así que eso es muy bueno que ustedes lo sepan para que se lo puedan explicar a la persona interesada. Este solamente trae gratis la fragancia que va a costar $48, la trae incluida. Trae cinco muestrarios de muestras y trae lo que son las fragancias. Pero no trae la página, o sea, la tienda virtual no viene incluida. Así que, por favor, eh, mucho ojo con esa información. Además, este mes vamos a tener eh, también eh, nuevamente un challenge que este es, está abierto a todas, a todas las nuevas y a todas las que ya tienen su tiempo vendiendo. A Esto se trata por inscribir personas. Inscribir personas se trata de que la persona entre y haga su pedido. Aunque sea de 100, pero que lo haga. Y eh, la que más inscriba, eh, pues, es la que gana, ¿no? Entonces, acá este challenge va a constar de lo siguiente. Eh, si usted quiere invitar 15, 20, 30 personas, lo puede hacer. Y eh, si usted logra, pues, eh, ganar, usted va a tener un premio de 500 dólares. El segundo lugar va a, va a ganar 300 dólares. Y el tercer lugar va a ganar. 150 dólares. En caso de haber un empate, se, se hace, eh, ellos hacen eh, un concurso extra o hacen una eh, evaluación extra que si por un dólar es la diferencia, pues la que tiene un dólar de más es la que va a ganar. Así que eh, en realidad eh, hay, hay bastante legalidad en cuanto a estos incentivos que la empresa lanza. Ahora mucho ojo acá. Esto a mí me encanta explicarlo porque este es el área favorita mía, es el área de desarrollo de personas. Para mí, yo quisiera que cada una de las consultoras que forman parte de mi grupo pensaran en grande y pensaran todo lo que puedan llegar a ganar sin pensar en cuánto o qué les va a costar para lograrlo. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que todo el mundo tiene billes para pagar, todo el mundo quiere comprarse un juego de sala nuevo, un televisor nuevo, quiere salir a pasear, quiere tener una remesa extra para mandar para su país. Bueno, todo el mundo quiere tener algo extra. ¿Qué les parece si ustedes eh, se sientan y, y analizan la posibilidad de comenzar a formar su propio grupo de consultora ¿Por qué? Porque en el mes de marzo ustedes pudieran ganarse 400 dólares más cualquiera de estos bonos que están viendo en esta parte de acá. Aquí se trata de ponerle amor a lo que hacen y, mejor dicho, que piensen ustedes para qué necesitarían lo que se va a ganar. A esto se trata de tener seis personas inscritas con ustedes y que las seis personas, entre ellas, vendan un total de $2,250. Ya monto ha pagado a la empresa. ¿Y saben qué van a ganar ustedes? Van a ganar acá el bono de activación el bono de comisión de venta de grupo va a ganar, a ganar este bono extra que están viendo acá de 150, eh, mejor dicho, de 200 dólares, porque prácticamente ustedes estarían formándose como un, como un eh, promotor certificado. Entonces, acá, esto, el premio, lo dividir, dividirían en dos partes. Si usted se nombra en marzo, eh, le van a dar. $50 de nombramiento más $175, más $100 que están acá en este lado izquierdo de acá, sumando $400. Si lo sostiene en abril, le van a dar otros $175 más $247.50 de la del, del, uh, venta de su equipo. Y si usted continúa inscribiendo personas, le van a seguir dando bonos por activación de personas. En realidad, eh, puede ganar, 400 hoy en marzo y 400 en el mes de abril. Pero esto hay que organizarse bien y usted me, y usted me va a decir a mí eh, en qué quiere usted gastar esos 800 dólares. Si quiere viajar, pues ahí tiene el boleto, si quiere pagar algo que está pendiente, pues ahí está porque van a ser prácticamente 800 dólares y aparte de eso, si usted quiere comprarse algo en especial para usted, pues lo puede hacer, usted lo puede invertir en lo que usted quiera, lo que se necesita acá es eh, alguien que quiera trabajarlo, mi trabajo, mi responsabilidad, mejor dicho, mi obligación es velar que cada una de las interesadas cumpla con los requisitos para que ella gane ese dinero. Ahora, ¿cómo lo van a gastar? Pues usted vean que lo va a gastar. Imagínese en qué necesita usted ese dinero para que lo pueda, pues, ganar, ¿verdad? Entonces, este programa se trata de desarrollo de personas que quieran, pues, generar un ingreso. Ahora, la parte más bonita de todo esto es que todos los meses del año que usted logre vender entre usted y las seis personas, 2,250. Todos los meses le estaría llegando una cantidad de 250 o más si usted siguió inscribiendo más personas, si usted siguió creciendo su grupo. Imagínese, si, si vendió 5,000 500, si, si, si con su grupo, usted va a ganar 500 o 600 dólares. Entonces, ¿le caerían bien o le caerían mal? Entonces, ahí está la pregunta. Se trata de no conformarse con 6. Se trata de que si usted puede y quiere seguir aumentando, todos los meses, eh, una, dos, tres señoras, ponerse una meta de cinco señoras por mes y si no lo logra, no se preocupe, pero asegúrese de que su grupo siga animado, siga vendiendo para que usted siga ganando. Entonces, ese es el trabajo de una persona que está formando su grupo. Primero, va a asumir la responsabilidad que la encargada de cuidar el grupo va a ser la persona que lo está trabajando, o sea, usted, que, la, que usted va a informarse de todo lo que está, qué necesita para calificarse, cómo puede avanzar. O sea, esa responsabilidad va a ser personal y usted misma va a ir aprendiendo. O sea, no me va a necesitar a mí, a mí solo me va a necesitar, Ana, ¿cuánto me falta para llegar? Ana, ¿qué necesito para esto? Y yo con mucho gusto le oriento para que usted no se pierda ninguno de los bonos. Como se lo dije al principio, todas las empresas ofrecen pues un 50%. Pero eso es a nivel de venta. Yo lo que les estoy hablando aquí es a nivel de construir su propio grupo de señoras o sea, su propia empresa. Eso se llama una, eh, su propia jefa, que usted venda porque tiene que vender, pero que al mismo tiempo reciba dinero del grupo que usted está este, cuidando y motivando. Así que son dos dineros los que usted estaría recibiendo, venta personal y venta de grupo. Así que piénselo, esta área a mí me encanta trabajarla porque a mí me encanta ver ganar a todas las chicas de mi grupo. Entonces, bueno, vamos a seguir. Y acá en el mes de marzo, para las personas que tienen más de cuatro meses, de tres meses en adelante, sin hacer pedido, la empresa, a las ellas, hacer un pedido mínimo de 100 dólares pagado monto A, ellas estarían ganando la fragancia divina. Esta fragancia está valorada en 45 dólares, pero no la reciben en su pedido, la van a recibir cuando hagan la orden del mes de abril. Este programa está diseñado para retener las personas eh, que han estado ausentes. Entonces, también todas las personas que eh, pues han estado pues, sin actividad, pues, van a recibir 300 puntos que estos ya les van a servir o para descuentos en productos o les van a servir para, este, pues, irlos acumulando y canjearlos por productos, ¿verdad? También eh, vamos a tener los puntos reward. Recuerden que este mes vamos a tener eh, productos con el logo, vamos a tener set de cacerolas, a muchas de ustedes les encantan las cacerolas. Esta va, va a venir a, a 2,000 puntos, así que la que tenga 2,000 puntos acumulados, eh, se la va a poder llevar por ese monto. Y saben que eh, cada vez que ustedes cierran con 400 vendidos en el mes, ustedes eh, los duplican. En vez de recibir 400, van a recibir 800 puntos. Así que eso ustedes lo pueden hacer en un solo pedido o en dos Así que los puntos solamente se acumulan por ventas personales, por inscribir personas, por ventas en línea, por calificarse en algún grupo. Los puntos se ganan de muchísimas maneras y todas esas formas les sirven para poder acumular lo suficiente y ganar varios, varios eh, puntos para canjearlo por lo que usted quiera, ¿verdad? Así que, bueno, como les estaba diciendo al principio, esta, eh, esta revista trae muchísima información, esta revista les llega por correo a todas y también se las incluyen en su pedido, o sea, en su cajita de pedido. Así que, por favor, sean curiosas. No solamente eh, revisen los productos cuando les llegan, sino que revisen la papelería porque a veces, por no revisar, no nos damos cuenta de todos los incentivos que hay y las oportunidades de ganar que tenemos, ¿verdad? Entonces, acá, este año, como les digo, eh, en México se va a llevar a cabo la celebración, eh, ellos van a tener allá el grupo cañaveral, van a ver reconocimientos y esto fue un incentivo que se estuvo trabajando. Usted podía ir a México, pero tenía que haber inscrito 16 personas desde el mes de noviembre del año pasado hasta ahorita el mes de marzo. Ya por hecho, esta es la última semana en que la se puede calificar y eh, también era por vender eh, Unidades del producto del perfume personalizado. Entonces, eh, también esta semana en California va a haber la Junta Estelar y allá va a haber... Eh, pues un speaker que se llama Carlos Morel, eh, bueno, como parte de la celebración. Todo esto son eh, eventos que la empresa va organizando según eh, pues las celebraciones, ¿verdad? Se celebran 35 años y al mismo tiempo se, se está programando o planificando el resto del año acá en Cerman. Ahora, también les recuerdo que aquí en Cerman tenemos el programa del viaje internacional. Esto únicamente se puede ganar trabajando en equipo y cómo se trabaja en equipo, pues usted formando el propio suyo, es decir, eh, este programa ahorita está a punto de terminar, de hecho el último día es el 31 de marzo y se trataba de vender cierta cantidad con su grupo, si era nueva la persona tenía que vender en seis meses pues la cantidad de 30 mil dólares y si lo hacía pues se gana su boleto con todo pagado, hotel, comida y todo pagado por parte de la empresa. Si a ustedes les gusta viajar, las invito a formar su propio equipo porque eh, se trata de que le saquen la mayor ventaja a cualquier negocio que se realice. Y si ustedes están haciendo este negocio de serma, infórmese, participe, pregunte, colabore, eh, trate de la manera... De, de motivarse a sí misma. Si el dinero la motiva, entonces primero vea, antes de ganarlo, vea para qué necesita el, el, el dinero. Necesita pagar una deuda, necesita hacer un proyecto, necesita construir algo. Siempre es bueno porque si usted gana el dinero y no sabe para qué lo quiere, el dinero se, se gasta y después no se sabe qué, para qué se, qué se hizo ese dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Y. El día eh, vamos a ver acá. Permítanme un momento. Este mes, para la oferta del envío gratis, vamos a tener la oferta de dos chavos. No sé si ustedes eh, eh, saben cuáles son los chavitos, ¿verdad? Aquí vamos a tener este dos chavitos por el precio de. Permítanme un momento. Permítanme, dos chavitos por el precio de 32,80. Entonces, eh, cada chavito es para darlo a 36 dólares. Entonces, 36 más 36 son 94. Entonces, de esa manera, ustedes van a sumar, ¿verdad? Van a restar para poder este, sacar lo que son los gastos. 36 por 2, perdón, son 72 dólares. Y este, usted se los estaría llevando los dos por 32 dólares. Eso es para no pagar el envío este mes. Ahora, tenemos el programa de Chipping Pass. El programa de Chipping Pass va a costar $14.95, $14.99, pero se va a llevar a cambio de eso un champú para bebé. Si usted hace su compra a principio del mes y lo incluye, usted va a tener cuatro pedidos completamente envío gratis y no va a tener que estar... Eh, comprando la oferta cada rato para poder eh, tener el envío gratis. Así que eh, son dos programas totalmente diferentes, espero no confundirlas. Los chavitos es, digamos, si usted solamente va a hacer un pedido en el mes, perfecto, ponga los chavitos y listo. Pero si usted piensa que va a hacer más de dos pedidos o tres pedidos en el mes, entonces ponga los chavitos y agregue el shipping pass. Para que pueda tener cuatro pedidos adicionales el resto del mes. Así que, y se los digo porque viene muy interesante eh, lo que les voy a mostrar. Y aquí vamos a comenzar con todo lo bueno. A partir del día primero, o sea, de mañana, del primero al 31 de marzo, vamos a tener el gran especial de llevarse cinco perritos Bobby por 56 dólares. Si ustedes me preguntan a mí y a cómo me sale cada uno, entonces, si ustedes dividen 56 entre 5, les sale nada más y nada menos que a 11 dólares con 20 centavos para venderlos a 34 dólares. Entonces, ¿cuánto va a ser usted la ganancia? Imagínense, son 34 por 5. Estaríamos hablando que son 170 dólares menos 56. Su ganancia sería de 114 dólares en esa oferta. Entonces, si ustedes agregan, esta oferta en su pedido, pues ya la hicieron porque ahí serían, estarían ganando potencialmente 114. Pero mucho ojo, este va a ser el producto favorito del mes. Significa que usted lo puede agregar únicamente después de haber agregado sus primeros 100 dólares en compra en la canasta de, de compra, ¿verdad? Y también vamos a tener lo que es tres kiwis por 56 dólares también. Así que imagínense, está buenísima esta súper oferta porque van a poder duplicar y triplicar su ganancia. Ahora, mucho ojo, a partir del día 5 al 7, del 5 al 7 vamos a tener esta oferta de desodorantes, 5 desodorantes por 12,25, vamos a tener... 5 desodorantes de Baby Dream por $12.95 y vamos a tener dos aromatizantes para ropa por $9.50. Estamos hablando que está llevando 2 por el precio de 1 y usted de esa manera va a poder duplicar, va a poder incluso ir dejando un producto para como muestra. Imagínense, no, no tiene que este, malgastar su, su dinero. Al contrario, se trata de... Invertirlo de una manera correcta y que usted le pueda sacar, pues, duplicidad a las ganancias, ¿verdad? Porque se trata de que si usted tiene un negocio, es de aprenderlo bien para que le salga puramente ganancia. Entonces, acá el día del 12 al 15, recuerden que hablamos del shipping pass, que si usted lo compra, puede pedir cuatro pedidos sin pagar envío y sin tener que pagar la oferta para no pagar envío. Entonces, estas son las ofertas que usted tiene que ir analizando si usted cree. Vale, digamos que ya hizo su, su, su pedido el 5 de, de marzo y que puso el in Pass. Bueno, pues resulta de que ahí como el, del 12 al 15 salió esta oferta y usted dice, ay, pero yo solo quiero los rolones, ¿cómo le hago? Bueno, si ya compró el in Pass, primero que nada a usted le van a salir los 5 por 12 dólares y si solamente eso quiere, pues solamente eso va a comprar y no va a pagar el envío. ¿Qué les parece? Porque se trata de que si usted compra el shipping pass, eso le va a permitir a usted que no pague el envío y que disfrute el más por menos. Entonces, pero si usted no lo compró, entonces resulta que va a tener que pagar. Pues, los, lo, lo, lo, el monto que está viendo usted ahí, más lo que es el envío. Ahí va a depender de cómo ustedes quieran administrar su negocio. Yo solamente les trato de orientar para que ustedes puedan sacar el mayor provecho posible, pues, a su negocio, ¿verdad? Como les digo, las dueñas y señoras son ustedes y van a decidir lo que les conviene o no. Este, pero también a mí me encanta, pues, eh, mencionarles a ustedes del, um, del beneficio que van a tener bueno el día 19 al 21 de marzo vamos a tener otro especial ya este especial eh, consiste en productos como por ejemplo desodorante para perro hembra y, y perro macho traen eh, incorporado lo que es el champú y viene nada más y nada menos la oferta de dos productos por 1125 para qué? Para poder venderlo, los dos por 34 dólares. En caso ustedes lo quieren vender así. Y también vamos a tener la colección de Legacy por 19.50 junto con un desodorante. Así que este es para darlo a 48 y el desodorante es para darlo a 6.50. También vamos a tener la oferta de la mascarilla de carbón, la 2 por 12.90. Pero les recuerdo, cuando les llegue la, la revista, siempre revisen acá arriba la fecha es del 19 al 21 de marzo. Esta que les mencioné acá es del 12 al 15 de marzo. No, no se confundan, traten la manera de revisar todo lo que puedan. Ahora, también vamos a tener este mes eh, del día 29 al 31, 3 Body Evolution de la crema de toronja. Esta es para este, reducir tallas, ¿verdad? Este, y vienen las 3 por 35. Ustedes saben que solamente una es para darle en 35, pero vienen tres Así que aquí ustedes van a poder duplicar, pues, su ganancia. Y acá tenemos lo que son las cremas para las manos con los, eh, um, con los uh, exfoliantes. Vienen los cuatro productos por 17 dólares. Así que, esto es de sacarle provecho, si yo fuera, ustedes vayan haciendo su, eh, su lista, ¿verdad? Porque se trata de eso, que hagan su lista, que ustedes anoten las fechas. Eh, ya ahorita que terminemos esta presentación, les voy a compartir la revista en el chat y les voy a mandar también el link a cada una de ustedes para que puedan eh, revisarla. Les voy a mandar los screenshots para que también puedan ir viendo. Pero mucho ojo, recuerden las fechas. ...para que ustedes después no pierdan las ofertas por falta de organización de fechas. Entonces, ¿qué les parece a mí esta revista del mes de, eh, del mes de marzo? Viene buenísima, y, eh, pero más las quiero invitar. Las quiero invitar en esta sección de acá, permítanme un momento. Las quiero invitar a que trabajemos esto. Si ustedes tienen, eh, no, no un apuro económico, pero tienen un proyecto a realizar, las invito... A que busquemos seis personas y con, entre usted y las seis personas, al activarse, acumulemos el total de 2,250. Ustedes pueden ganar este mes de marzo 450 más 100 son 500. Y si sostienen la actividad de venta de 2,250 en abril, también van a tener la posibilidad de ganarse otros 400 o 500 dólares, pero no es de parar. Así que, esta área que les estoy mencionando aquí ahorita es lo que a mí más me motiva. Yo quiero eh, tener la dicha de, de, de, de, de saber que alguna de ustedes que va a ver este video, que se lo ganó, que fue testimonio y que se lo va a poder comentar a otra persona, porque de nada sirve eh, pues estar solo, vende y vende y vende, cuando usted tiene la posibilidad de ganar por construir su equipo. Recuerden que ustedes, ustedes no dependen de mí, ustedes dependen de ustedes para ganar tanto como ustedes quieran y como les dije al principio solo imaginen que fueran 10 o 15 personas y que esas 10 o 15 personas vendieran 5 mil al mes, ustedes estarían recibiendo entre 500 y 600 dólares mensuales, que no es lo mismo a tener que solo depender de la venta, sino que también tener un ingreso que llegue por correo o que llegue directamente a su cuenta, porque resulta que aquí hay depósitos directos. Pero eso sí, para que haya un depósito directo, tenemos que planificar para que usted gane eh, y que ponga pues eh, menos esfuerzo, menos sufrimiento en, en, en, en hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo publicaciones, compartiendo información y sobre todo estando al día con todo lo que conviene para el beneficio de cada uno de ustedes. Así que eso es todo lo que les tengo para ahora. Voy a compartirles este video en un ratito en el chat y también les voy a compartir el link y también les voy a enviar esta captura porque quiero que ustedes la tengan ahí y, se, y la pongan frente a su computadora eh, o, o a la par de su, su um, refrigerador para que se acuerden que son seis personas, seis personas con $2,250 entre todas, para que ustedes se ganen esos $400 o $500 dólares este mes de marzo. Así que gracias a las que se conectaron y gracias a las que van a ver este video más tarde. Muchísimas, muchísimas gracias. Y cualquier cosa, ya saben, me llaman o me textean que me va a encantar verla ganar este mes de marzo. Bye.